Realidad. Tenemos entonces, eh, atención, Yayán, eh, amado y amable televidente. Eh, a través de la línea telefónica estamos contactando a Luis Rosario, quien es el director de salud, de, salud de salud pública provincial. Buenos días, Luis. Bueno, esos, esos tigres eran serios que se daban tiros. Para que lo sepa, Luis. Eran serios, <risa> sí. Pero no se puede llegar a esos extremos. Si ahora dicen a darse tiro, yo creo que no queda ni uno, vivo. Bueno. <risa> el doctor siempre el con Pero señores, miren, hablando de vacunas... Eh, cuéntanos. Eso, y tengo una preguntita para ti al final. Todas las personas que deseen vacunarse el día de hoy, mayor de 68 años, que vayan a la Capilla de la Altagracia, que está cerca de la dep. Dirección Provincial de Salud, ahí en Los Rieles, los maestros, ahí certifica de la avenida Los Rieles. Sí, la sí. capilla de la Altagracia está disponible, porque en el día de hoy y mañana estamos vacunando una amplia lista de personas que llamaron por teléfono para irlo a vacunar a sus casas, porque no pueden salir. Muy bien. Tenemos hey. más de más de 500 personas wow. en ese lado y es un equipo enorme que tenemos en la calle para eso. Pero todos los que deseen que vayan a la Capilla la Gracia, que tenemos vacunas disponibles ahí, solamente aquí en el municipio de San Francisco. Estamos vacunando también hoy eh, la parte de, del Distrito Educativo de Villarriba, en el Bajo Techo de Villarriba. Y mañana también continuaremos con el Distrito de La Tarana, que nos falta también. Estamos recogiendo ya para de aquí al sábado terminar con todo lo que es de 70 años en adelante. Doctor, bien, eh, muy bien y felicidades por el excelente trabajo que se está haciendo con el proceso de vacunación. Pero yo quiero volver al COVID. Eh, la cantidad de fallecidos en la provincia de Duarte, eh, eh, ¿qué acumulado tenemos? A, a, con, con esa actitud ahora mismo no te lo puedo dar, pero tenemos cerca de, de, de 300 fallecidos aquí en la provincia de Duarte. Doctor, tuvimos pero, doctor, pero yo tengo el, el boletín que dice que van 202 fallecidos aquí en la provincia de Duarte. Yo o sea, te lo voy a enviar por WhatsApp ahora. Por favor. Este que yo tengo <risas> Sí, por Pero, favor. Sabes que, sabes que ellos llevaban un atraso. Desde diciembre, pidiendo, doctor. Si tú no te das cuenta, cuando eh, ponen el boletín que dice fallecieron, por ejemplo, dos, y hay siete de los anteriores, porque ellos lo van subiendo al sistema. Como van llegando allá, porque todos los centros privados tenían un atraso enorme. Sí, doctor, pero usted países. me dijo que, que había un sistema, eh, hace hace dos meses usted me dijo que iban a enlazar toda la información y que se iba a poner prácticamente al día. Eso no ha sucedido. No, si usted me el, dice el, que el aproximadamente ha hay subiendo, 300. El nave lo ha ido subiendo mucho y estamos casi parejos ya. Pero con 100, en la provincia de Duarte tenemos 100 muertos abajo. Que no, no aparezca con esa actitud, porque ahora no lo tengo a mano y no te lo puedo decir. Eh, Luis, Pero, dímelo. Óyeme, es una preocupación. Ya hemos discutido aquí la parte de, de las mutaciones que ha tenido el virus en el mundo. Suráfrica, sí. Brasil, Europa, en fin, Japón. Y que República Dominicana muestra sí. la existencia de estas mutaciones. Nosotros tenemos cinco cepas nuevas aquí del COVID en República Dominicana. Confirmado. Tenemos tenemos cepas en, en la provincia de allá en Moca, tenemos en Santo Domingo y tenemos en Santiago también de las cepas nuevas. ¿Y cuáles son la... las reacciones? ¿Tiene la misma la, eh, ¿Tiene, eh, tiene el tratamiento la misma está reacción, eh, funcionando. Tiene la misma la misma reacción y, y pero la vacuna la vacuna también están preparadas para esas mutaciones nuevas que va teniendo el virus. Doctor, o sea las la vacunas pa... son confiables, todas las que se están poniendo. Muy bien. Hay personas que han llamado denunciando que se han agotado la vacuna, pero las declaraciones suyas en el día de hoy de que van a salir a vacunar a unas 500 Des, personas. Y, eso. Y, y, Oye, desmiendo. una cosa, Yerjan, uh -huh. las vacunas llevan un proceso por día. Sí. Por día, ya nosotros esta semana terminamos con la fase de 70 años en adelante. Correcto. Nosotros no podemos arrancar con la de 60 sin terminar la de 70. Todas las personas, y por eso le bajamos dos años más, los de 68 que quieran ir a vacunarse, ahí está la capilla de la Alta Gracia, disponible, casi no hay gente que vayan a vacunarse allá, que tenemos vacunas disponibles en bien. espera de toda la ciudadanía. Bien, muchas Así gracias, sí, gracias al, doctor al doctor Luis Rosario. Y to, oye, oye, todas las vacunas de la segunda dosis, todas están ahí. Bien. O sea, que la persona que tenga confianza que la fecha que le toca su segunda dosis, su vacuna está, está en los almacenes de salud pública. Muy bien, bien, bien gracias bien, al gracias. doctor. Eh, eh, Yeyang, Yeyang, ah, son 271 setenta, setenta y una. Setenta, setenta. y 61. 71. 71. 71. Vamos a buscar antes de que termine. Gracias al doctor Bien, por... Bien, ¿cómo no? Nosotros vamos a ver los, los WhatsApp. tenemos WhatsApp? Eh, Sí, tenemos unos WhatsApp. Tenemos dos minutos, ¿verdad? Permítame rapidito buscar salud pública. Eh, el, el contador de muertos. No, claro. Ah. Lo que pasa es que el pueblo lo tienen engañado. Eh, porque no es verdad que ellos no pueden actualizar esos datos. Estoy buscando aquí el último boletín de salud pública, que es lo que veo muchas fotos. Miren, miren, miren muchas fotos lo que hay de, de, de actividades de es ellos. Entonces, que... Miren esto. Miren esto. El último boletín que ha publicado Salud Pública, el 356. ¿Qué dice en la provincia de Duarte? Ese es el número. Mírenlo ahí. 202 muertos. Ahí Bien. hay 60 y pico de muertos abajo que Menos. no lo están contando. ya 59. ha eso. Vamos a una llamada a telefónica. Llamada... Brevemente. Adelante. Buenos, Buenos días. días. Sí, buenas. Aló. Buenas. Se fue, parece. Pero nadie le va a preguntar al presidente. Mira, tranquilo. Yeah, eh, Tú sabes una cosa que con respecto a la preocupación mía de, de la alza de los precios y que hay sectores que no miden consecuencia para imponernos costos adicionales a la vida cotidiana del dominicano y que el gobierno debe de atender drásticamente. Tengo la información que el presidente se reunió ayer, parece ser con ciertos sectores y lo informa eh, Seara Jato, donde los temas fueron explicados yo espero tener la información de la explicación de los combustibles y de los demás rublos, pero hay un aspecto que hay que reconocer que se ha mantenido estable el dólar y ha bajado sí. por primera sí. vez en mucho tiempo, eh en mucho tiempo ha estado bajando. Está en 57.25. Sí. Habrá que ver qué dice mañana ahí todo el tormento. Exactamente, miren.